<risa> el nuevo tema del poeta callejero que se ha hecho viral en menos de 24 horas Luego de la muerte de Leslie Rosado se ha pronunciado con las letras de la canción Justicia Con este tema se ha viralizado en menos de 24 horas El artista pone en manifiesto la muerte de la ciudadana inocente a manos de la Policía Nacional Dominicana no. El artista llama no, a que el pueblo no. se una para enfrentar la justicia Ahora es Leslie, ayer fue la pareja de pastores, mañana podemos ser nosotros. Su canción se despide pidiendo a grito que se haga justicia. Vamos a ver ahí el video de El Poeta Callejero que de verdad a mí me gustó, tengo que decirlo. Creo que el poeta con ese video está eh, como en su viejo tiempo. Eh, ¿ya ¿Te acuerdas cuando de las elecciones que acababa con el sistema? Y así, entonces, pues, se, se rescata un poco sí. ahí eh, de, ese, de ese tiempo. El poeta siempre, el ha, poeta. Sido, el poeta siempre ha sido un... Bueno, Vamos no a escuchar. Escucha. Ahí está, el ahí poeta un callejero. Un aplauso, el poeta este social. Me regresó el poeta callejero con ese tema. ¿Eh? El poeta siempre ha rompido en esa línea, recordemos sí. 17 16 de, 16 de mayo. mayo. Esa, ¿Sí? esa protesta, porque los temas él se va mucho en la línea de esa protesta. La, de, lamentablemente, de la protesta social, sí. él, lamentablemente esa línea de la crítica social a nivel de rap aquí no se toma en cuenta, por eso el poeta sí, no es... ha sobresalido. Pero para mí voy a decir esto, para mí el poeta es, es uno de los mejores exponentes de la música urbana. Lo que pasa es que para mucho, mí también No, no están preparados para esta conversación, mucho más decir no, que no. No que pero, hay hay momentos. Hay momentos en el cual eh, tú como artista pasas por no, no, ciertos pa espacios, ciertos momentos, en baja. En pero baja. el poeta siempre ha tenido su, su talento. Siempre no, ha estado aquí. Y activo. el poeta está en un país donde no se valora esos ese, ese tema claro, de social. No, porque social. Él tiene la versatilidad también de romántico, muy romántico, bien, romántico, romántico. Muy duro, muy duro, sí. Pues, y, pero ahí está, ahí está. Eh, la plena, eh, también ¿eh? la otra vez Rosado, la, la, la, la canción Rosado de, de, de, de, de la Plaza de la Bandera que hizo. Ah, que hizo sí, Remy sí. sí. No, no, también, sí. eh, si está por ahí, el tema de vaqueros, policía, policía. Ah, policía, el hombre no, gris, el hombre gris. El hombre gris. El hombre gris. El hombre gris. Aunque sea sí. aquí en audio, por, por, por, han, Siempre han existido temas eh, de protesta durante todos los tiempos. Recordemos también Juan Luis Guerra. El precio de nada subo sí, vez. Y claro, la otra también. El de... De... Eh, señor, eh, señora, hay otro tema que se lo dedica a lo amé. Un tema viejo. No, me, no recuerdo bien cómo es que se llama el nombre. Déjame pero, pero de mismo Juan Luis. Sí, de Juan Luis Guerra. Oye. Que es, es como el hombre gris. No, no, no. Bueno, pero también sí, acuérdate sí. del día de en bicicleta, que era del problema de salud. En ese y también en, ese merenguito sí, se puede buscar y la sí. gasolina se otra vez el pelo que Y, va, va, va, va. y sí, sí, sí, ah. sí. <risa> no me mandan nada Ah, ok, acompáñenme civil, se llama sí, ese yo, tema yo de Juan Luis Que es como el hombre gris, pero versión Juan Luis Guerra, que él dice más o menos lo mismo. Ok. No acompáñenme era. civil. ¿Qué? Si no lo no pueden poner ahí también, que son los temas que durante. Durante el tiempo se, se han reclamado aquí <risa> los artistas que han, que han salido no, no, no a hacer sus su, su diferentes protestas a través de la música. Bueno, pero de verdad, este tema de puesta callejero, de nuevo a su tiempo, a su línea, eh, lo veo mucho mejor, porque tú sabes que puesta estuvo en unas condiciones de claro, física. Claro. ¿no? fea, tú sabes. Dio, dolor, dio, ella Esta, ella está me mucho dolor. mejor, eh, de verdad. Yo, yo no sé si es que. compartí con él, eh, donde el ingeniero, y ese día estaba. Tenía problemas psicológicos. Él igual que el Cherry, que son gente como... No, no, que persona. son gente naturales. Son sí. gente naturales así, de, de, de real. Sí. Natural. entonces... Loco. No, no, él venía por un proceso... <risa> él pasó por un proceso amoroso. Y así se él, la él una vez ese, así. No, y se la totalmente. Qué invitarlo aquí lo Cuando esté aquí en San Francisco, vamos a tratar sí, de Sí, sí, no hay un tipo muy humilde. Cuando esté aquí en sigo. me imagino que viene pronto, Lo vamos a tratar de contactarlo, para que También, venga, para que venga pero aquí. Pero mira, no está, eh, a veces le, le criticamos a veces a los urbanos, o, o a los artistas en general, de que a veces como que aprovechan estas situaciones para montarse en la ola, ¿verdad? Pero aquí vemos, aquí se le podría criticar eso a... A Poeta, yo no lo creo Porque, no, no, porque, o sea, porque Poeta aquí. lo que está denunciando Una no, situación pero está que, bien, que está porque ocurriendo ese subline, Él lo aprovechó y el tema se le hizo viral en 24 horas Y el Poeta no está sonando O sea que él debió de aprovechar la situación que lamentablemente no tiene culpa de eso y él es un artista que se que tiene que, que darle, darle algo al público para que el público y lo, lo escuche. Y tiene, un, y tiene una letra que, que envía un mensaje. Que envía un mensaje. Exacto, no es para va aprovechándose para lanzar algo de esa de, de o sea, esa es la urbano, línea así. de él y él aprovecha exacto. Para, para hacer sus reclamos. Claro, ese es así, es así no está el tema de, de Vaqueros el hombre grillo no, vamos vamos a buscarlo ahorita y nos vamos a despedir claro, sí, de acompáñeme civil de, Piedra, de Juan Luis también es de Juan Luis Vieira, ¿cómo es acompáñeme civil no no no está ahí no no pero acompáñeme civil habla de la policía del abuso policial también o sea como estamos en el tema del policial